Miren, ese niño es mongolito. No tan rápido. Tú me has madre, carón. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! ¡Squawk, squawk, squawk, squawk, squawk! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Puta, qué ofertón! Ya valieron madre. ¡Problema resuelto! Y uno nuevo empieza ¡Tengo una idea! ¡Troneado, puto! Yo venía caminando tranquilamente y valió un perro. ¡Su puta madre! Yo me encargo de esto. Es donde entro yo ¿Por qué tan lejos? ¿Me tienes miedo? ¡Eso estuvo cerca! He esperado mucho tiempo para hacer esto Maldito camper. Eso fue estúpido. Por un demonio, lo que faltaba. ¡Tíras a tu madre, cabrón! Madre, te lo agradezco, Peter. Yo me encargo de esto. Así, ¿Ah, punto, crees que voy a escapar de mí. ¿Están molestando a mis amigos? Coño. ¿A chingar? Mi plan funcionó.